Hola a todos, eh, mi nombre es Luis Escobar y esta breve presentación es parte del curso de modelamiento de nicho en la parte de visualización una vez que ya eh, generamos los modelos y bueno, una, una breve este, descripción otra vez de repaso, eh, ustedes ya son expertos en esto, pero parte de los ingredientes que tenemos para hacer modelos de nicho es que tenemos que tener las ocurrencias ¿verdad? Eh, Pueden ser de, de datos de museo, puede ser que nosotros vayamos al campo. Eh, hay que referenciarlas. Eh, después tenemos las variables ambientales o las originales. pues Puede que estén correlacionadas. Entonces, el siguiente paso de tener las ocurrencias y las variables ambientales es que hay que limpiarlas. Hay que bajar la, la correlación entre las variables, escoger cuáles tienen sentido biológico para la especie con las ocurrencias quitar tal vez duplicados o, o eh, datos que estén de presencia que estén mal identificados pues después ya se generan los modelos de nicho eh, siempre pensando en, en el background que tengo, que tengo que tener mis puntos de presencia y pues qué modelo voy a utilizar yo para reconstruir ese nicho para hacer esos modelos de nicho eh, no sé si vamos a profundizar mucho en este curso pero en general hay varios paquetes de R que interactúan, eh, el, el más utilizado creo yo podría ser Dismo, que tiene una serie de distintos eh, algoritmos para, para, para estar explorando, cada uno con distintos supuestos, como que se necesiten uh, datos de, de ausencia o no, está SDM, está EcoSpat, y todos estos pues ayudan a, a hacer estos modelos, ¿verdad? Eh, y cada uno tiene ya pues manuales. Ustedes pueden seguir. Hay otros eh, software que ya tienen una interfaz de usuario más amigable, como Maxen, NicheA, eh, OpenModel, Ergar, por ejemplo, eh, son software que ustedes tienen que descargar eh, a su computador y utilizar. Et hay otros también para hacer modelos de nicho, como eh, en la plataforma que interactúa con R, eh, eh, como eh, Niche Toolbox o Wallas. Y de nuevo, pues hay videos de YouTube, hay cursos ya dentro del eh, website de BiodiversityInformaticsTraining.org. ahí también explicaciones de cómo usar, hacer sus modelos. Pero esta plática es más de cómo ver la, los resultados finales, cómo interpretar, cómo generar por ahí algunos mapas, ¿verdad? Algo bastante teórico introductorio. Eh, uno de los ejemplos que les voy a dar es este eh, ejercicio que hicimos para modelar vectores eh, en condiciones de cambio climático, eh, vectores de enfermedades, y esto, pues, este estudio lo hicimos aquí en Ecuador. Ecuador tiene aquí los Andes, tiene la Amazonía, está del lado este, y tiene una zona costera en el lado oeste, así que es, eh, en condiciones de, de ecosistemas es bastante interesante y, y bonito desafío para para entender la distribución de las especies. Nosotros lo que hicimos fue, en este espacio ambiental, es, fue donde diseñamos nuestro estudio, donde modelamos el nicho fundamental que nosotros creíamos eh, era lo más cercano para cada una de las especies. Hicimos 16 especies de vectores, así que usamos los datos de todo el mundo. ¿Verdad? Para, de, de ocurrencia o de presencia de, de, de, de reportes de esa especie, de cada especie. Después eh, identificamos los climas en Ecuador y después, eh, bueno, eso lo utilizamos para, para ver en dónde las, esas, esas especies caían en Ecuador y después pues eh, vimos eh, bajo condiciones de clima futuro, dónde habían condiciones en Ecuador que fueran ideales, que se intersectaran con clima futuro y el nicho de la especie en Ecuador. ¿Verdad? Entonces, eso es, eh, algo que notamos es que en este espacio ambiental podrían ocurrir situaciones en donde el clima futuro eh, de Ecuador, ese es el clima presente de Ecuador, este es el clima futuro de Ecuador, que ese clima futuro tal vez no fuera parte de lo que es hoy el nicho fundamental de las especies, ¿verdad? lo identificamos aquí también. Pero vamos a ver qué, cómo se ve esto en el espacio geográfico. Este, básicamente, estos son distintos escenarios de clima del futuro. Este es un análisis de MOP que ustedes ya vieron. Aquí en la zona de la Amazonía, en el futuro, se muestra que los climas de Ecuador de hoy no, van a, no son similares a lo que este modelo del 2000 siempre dice en esta zona de la Amazonía o de la costa. ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente a la hora de medir máxima temperatura, vemos que esta es la máxima temperatura de Ecuador del presente Y estos distintos modelos del futuro muestran que el clima va a estar por arriba de la máxima que hay hoy O sea que va a estar mucho más caliente de cualquier pixel que hoy existe en Ecuador eh, Entonces esas son las zonas que estaban fuera de eh, lo que hoy eh, existe en el espacio ambiental para Ecuador, ¿verdad? Eso lo hicimos para todas las especies, eh, para analizar una, una por una y, y por cada escenario de clima, ¿verdad? Y pues eso nos sirvió después para ver cuánta área era um, caía, cuántos píxeles caían dentro del nicho de cada una de las especies para Ecuador y vimos que había una tendencia para disminuir para la mayoría de las especies, ¿verdad? Menos píxeles que caían dentro de ese elipsoide que vimos primero que era el nicho fundamental para la especie, según nuestra teoría, nuestro, nuestro modelo. Eh, importante es que teníamos tenemos que estar viendo qué es, cómo es el paisaje cuando tenemos nuestro mapa, no basta solo decir esta parte del centro, esta parte de la derecha, tenemos que ponernos en el context, contexto del paisaje, y aquí por ejemplo esta es la elevación de Ecuador, esta es la, la, la zona de la costa, tierras bajas, estas son tierras altas de los Andes, hay zonas aquí donde incluso hay nieve, entonces eh, hay que entender cómo de, esto se va a calentar mucho y estas temperaturas que están aquí ahorita son las que se esperan que vayan a estar después en las zonas altas, en este mapa de la izquierda. Para el mapa de la derecha es simplemente cómo está la zona de la Amazonía con la densidad de población, es la zona con la más baja densidad poblacional, y eh, esta, la zona de los Andes, es la zona donde más uh, hay densidad poblacional en el Ecuador, ¿verdad? Cuando utilizamos esos dos valores, el, a la población en cada píxel y la cantidad de píxeles, en general vemos que las especies van a disminuir los píxeles que caían dentro del nicho fundamental de cada especie. Para Ecuador, ¿verdad? Eh, ¿Qué se vería algo así? Este es un uh, mapa generado con RASBIS, eh, es un paquete de R. Eh, hay que instalar el paquete raster de, en, en, el paquete, en el software R también. Y básicamente solo le dan plot a su ASCII o, o su raster del modelo de nicho. Y van a tener los distintos valores de los colores. En este caso son mapas binarios de todas las especies que nosotros estudiamos. Entonces más rojos son más especies que se acumulan. Y aquí ven que hay más acumuladas en las zonas bajas y menos especies en las zonas eh, Altas, que básicamente esto de aquí es la cantidad también eh, para cada uno de los píxeles. Estas líneas de aquí, estos histogramas, eh, eh, ayudan a interpretar la intensidad de estos colores. Aquí es bajo, ¿verdad? Y exactamente esta parte de aquí del medio es bajo. Bueno, cuando vamos al, nos vemos al futuro, esos mismos modelos calibrados con los mismos datos en el presente, proyectados al futuro, nos dan este patrón en donde todo ya se fue al centro aquí, todo se movió hacia las zonas altas, ¿verdad? Y hay menos, menos eh, píxeles que se identifican como idóneos para cada especie aquí en las zonas bajas. Entonces, esta es una forma de visualizar al final, al final sus modelos. Eh, otra vez, eh, viendo, teniendo el contexto... Eh, geomorfológico o el paisaje para saber, ah bueno esto es alto, ah bueno esto es bajo, ah aquí hay un lago, aquí hay un río, que hay que tener más información que simplemente los mapas binarios para interpretar sus, sus modelos finales, verdad, aquí por ejemplo estamos mezclando elevación, zonas altas, con los valores de idoneidad o la cantidad de, de, de especies por píxel, entonces más aquí, menos aquí, y con el clima futuro en 100 años, pues todo esto se mueve hasta las zonas altas, ¿verdad? Entonces, eh, una forma súper eh, amigable, digamos, de poder interpretar estos, estos, estos modelos. Otro ejemplo que yo les había mostrado en una plática anterior, es esta especie eh, invasora, es una alga. Esta es eh, una, el, un macho de esta alga que está aquí al fondo, eh, es una macrofita. Y pues este es todo el protocolo que nosotros usamos para hacer los modelos eh, de nicho. Usamos todos los datos de la distribución eh, total de la especie, pero nos enfocamos solo en, en, en Minnesota. Los modelos fueron proyectados a Minnesota, así que nosotros buscábamos modelar el nicho fundamental al incluir todos los datos de, eh, de presencia de la especie de, en todo el mundo. Utilizamos tres eh, áreas de calibración, tres M's, y diferentes modelos de clima futuro, varios modelos, eh, parámetros para Maxen, Maxen fue lo que utilizamos, y bueno, pues al final eh, ya tuvimos los valores promedio de los modelos, y eh, de esos, como hicimos muchos modelos, logramos capturar la variabilidad entre los modelos. Eso es algo que ya vieron en, en presentaciones anteriores, así que vamos a ignorar esto y vamos de una vez a ver los resultados. Esto es el promedio de todos los modelos eh, para Minnesota, calibrados eh, con datos de todo el mundo. Y pues estos es son los valores de eh, desviación estándar. ¿Verdad? A la hora de evaluar si los climas del presente iban a ser consistentes con los, con los climas del pasado, aquí vemos que en, en verde, utilizando el programa Excel que ve similitud y diferencia entre eh, climas, Verde es que sí podemos proyectar los modelos y gris significa que no, no podemos proyectar los modelos ahí o es peligroso porque esos climas no existen. Entonces vean la diferencia de, de, de similitud y, y, y entre, entre diferentes, esos son modelos de clima futuro, ¿verdad? Modelos, modelos de clima. Y estos son diferentes niveles de emisiones, el, el mejor escenario y el peor escenario, ¿verdad? Entonces... Básicamente, si yo utilizo este modelo MRI de aquí, sí puedo proyectar a todos los, los diferentes eh, tipos de emisiones porque básicamente los climas van a ser muy similares entre el presente y entre el futuro. Pero si yo utilizo este otro modelo IPSL, no, no, va a ser muy difícil proyectar ahí el modelo porque básicamente eh, no hay pixeles que se parezcan al clima de hoy en la zona de calibración, ¿verdad?, De mi modelo. Entonces, eh, esta es una forma súper fácil de mostrar todo esto eh, en, en el espacio geográfico. Y finalmente, para un solo periodo que utilizamos, eh, que creo que fue 2000, el promedio del 2080, estos uh, son los distintos modelos de clima, los diferentes eh, eh, modelos de circulación, y estos de aquí son diferentes eh, eh, escenarios de emisiones. ¿Verdad? Diferentes parámetros que se metieron a esos modelos. Entonces ustedes pueden ver desde aquí. Este valor de aquí. De cómo bajó este modelo CCSM, Esto sale de idoneidad para mi especie. Pero si me voy para este otro modelo. Con un clima, eh, con un modelo distinto. Un escenario de emisión distinto. Pues tengo toda esa variabilidad. ¿verdad? Acompañado cada uno de estos mapas. Tenemos los valores eh, continuos de desviación estándar, que es como, como eh, tratamos de capturar la variabilidad entre cada uno de estos modelos. Entonces, muchos modelos, muchos mapas eh, para ayudar al lector y a la audiencia, y tal, a nosotros también, a interpretar mejor los, los modelos. ¿verdad? Finalmente, un, un manuscrito reciente eh, donde hicimos un modelo eh, utilizando sensores remotos. Básicamente enfocado, tratando de reconstruir el, el nicho realizado. Estos son los datos. Este es el eh, Perú. Este, aquí fue donde ocurrió un brote que queríamos ver a cuál era el potencial de distribución para, eh, para esa enfermedad. Y este fue el modelo. Eh, modelo eh, continuo que va de 0 a 97. Estamos tratando de mostrar aquí en categorías eh, qué significa cada color identificamos las localidades con sus nombres, pero también con valores cuantitativos de eh, latitud y longitud ¿verdad? y la escala. Entonces, eh, hay un patrón aquí bien marcado de que se muestra súper roja esta línea, consistente con esta línea divisoria de, las, de los eh, departamentos. Y pues al ver los valores de vegetación, nos damos cuenta que esta zona aquí es una zona súper deforestada que además es un río, ¿verdad? Un, un río que cruza aquí. Entonces, esto ayuda también otra vez a hacer los modelos interpretables eh, más fácil para saber por qué te, vemos esos patrones eh, en, en los modelos de nicho finales, ¿verdad? Solo para terminar, lo que creo que hay que tener en cuenta eh, es que a la hora de que ustedes generen sus, su visualización tienen que tener claro qué significa que los colores, ¿Verdad? Sí, es, es idóneo, pero ¿idóneo de qué? ¿Qué nicho están tratando de reconstruir? Tener claras las diferencias entre los modelos binarios y los modelos continuos. Tien, pueden tener varios modelos continuos de diferentes algoritmos y puede que no signifiquen lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Eh, y también eh, describir y justificar su zona de estudio. Mostrar un mapa donde ustedes digan, bueno, este fue mi M, ¿verdad? Aquí calibré yo mi modelo porque eso ayuda a interpretar a los lectores si debemos o no debemos confiar en, en cada uno de los estudios, ¿verdad? Y saber entender sus limitaciones. Después, dis, describir con detalle los datos de presencia que utilizaron, si utilizaron o no datos de ausencia o pseudo ausencia y cómo los generaron y cómo limpiaron sus datos, qué errores habían. Eh, además, hay que describir y justificar bien las variables ambientales que van a usar y y no solo, bueno, utilizamos esta porque otro señor ya la utilizó. No, utilizamos esta porque hay evidencia empírica que muestra que hay asociación de mi especie con esta variable, ¿verdad? Y finalmente, pues, eh, hay que utilizar escalas que describan qué significa cada cosa. Hay que utilizar leyendas. Eh, la, la, los puntos significan esto. Los colores significan esto. Latitud, longitud, escala. Entonces, hay que dar visualizaciones y figuras con mucha información, verdad, que yo no tenga que leer todo, el, todo el, el, su estudio o toda su tesis para entender qué significa cada una de las figuras. Eh, eso es todo para esta plática de visualización de los, de los resultados de los modelos y nos vemos pronto. Hola a todos, eh, mi nombre es Luis Escobar. Este video es sobre la visualización de sus modelos de nicho, pero esta vez en el espacio ambiental. Eh. Okay. Antes de empezar, eh, solo unas notas para recordarles que cuando estamos eh, muchas veces interesados en hacer estos modelos de nicho, nuestra meta, pues, es identificar la distribución de las especies, ¿verdad? Entonces, los modelos generalmente son concebidos en un espacio, eh, una dimensión geográfica, pero como los estamos midiendo y modelando, es en, con variables ambientales, entonces es importante considerar ese, esa dimensión también. Por ejemplo, en el mapa anterior de todo, la, ustedes vieron dónde había hielo, dónde había más, más, más verde, más, más seco, entonces esa es la distribución de los biomas, de los, de los ecosistemas del mundo, ¿verdad? Y eso podemos resumirlo con esta figura, una figura clásica de, de ecología, introducción a ecología, en donde el eje de las X tenemos eh, la precipitación anual, en el eje Y tenemos eh, temperatura, y básicamente estas dos variables ambientales nos ayudan a identificar si tengo zonas de alta temperatura y alta precipitación, pues puedo tener un bosque tropical, o zonas de alta temperatura pero muy baja precipitación, pues puedo tener un desierto. ¿verdad? eso es súper eso es fácil de entender y tiene mucho sentido eh, biológico de la misma forma los modelos de nicho tratan de enfocarse en una, en una especie y, y seguir y reconstruir esas condiciones en el espacio ambiental para saber en dónde la especie puede estar o por qué está en esas zonas ¿verdad? para entender la especie, para predecir la especie entonces por eso es que vamos a hablar ahorita de la interpretación de sus modelos en el espacio ambiental. Este es un modelo eh, del 2006 de, de una enfermedad en África y pueden ver los cuadritos que son los casos en donde se reporta la enfermedad. Y los puntos más pequeños son zonas eh, ambientales, píxeles en toda África. Entonces, de nuevo, temperatura y pre precipitación, ¿Verdad? Y aquí lo que pueden ver es que nosotros podemos cuantificar y decir, bueno, estas, las, consistentemente la enfermedad aparece en estas, en, esta, en estas zonas del cuadro, ¿verdad? Y de hecho, esas zonas que están más fuera, por aquí, hasta, hasta me llama la atención para, para investigarlas un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces, es, la interpretación en espacio ambiental es súper crítica, los modelos de nicho. Algo también para tener en cuenta es que... Eh, esta, esta, las distancias geográficas no son equivalentes a las distancias ambientales y con eso quiero decir que aquí Quito y Guayaquil son dos ciudades importantísimas de Ecuador que quedan geográficamente cerca y Río de Janeiro es una ciudad de Brasil que queda muy lejos, ¿verdad? geográficamente, latitud y longitud cuando yo cambio, cambio esas coordenadas por temperatura y precipitación en este espacio ambiental voy a tener que Río de Janeiro ahora va a estar súper cerca de Guayaquil que antes estaba lejos y Quito va a estar súper súper lejos de estos dos y esto es porque Guayaquil ocurre en la costa y Río de Janeiro ocurre en la costa zonas bajas los dos y Quito ocurre en los Andes entonces ambientalmente son distintos están más separados aunque geográficamente estén cerca ok bueno ya teniendo eso en cuenta va a tener mucho sentido este ejemplo este pajarito de aquí se distribuye en California, en esta zona verde. Y querían eh, hay, hay varios estudios que tratan de ver si los modelos de nicho este, tienen los mayores uh, valores de idoneidad en el centro de la distribución de la especie, que sería por aquí. Realmente el centro geográfico de esta especie está aquí. ¿verdad? Esta es el, la zona de distribución según un modelo. Ta, ta, ta, ta, ta. Y pueden ver las mismas zonas de aquí. Gris es todo el background. Y el centro geográfico, aquí el centro del área de distribución, es, es, queda aquí en un, en un borde. Mientras el centroide del, del ambiental, de la, del modelo de nicho, queda por acá. No, no necesariamente queda central en el, en el rango de distribución de la especie. ¿verdad? Eh, bueno, ya sabiendo esto, pues ya podemos interpretar este mapa de acá. De, esto es un virus que ocurre en peces... Eh, ha sido reportado aquí en estas zonas del pacífico pero vean que también está en algunas especies de peces del de europa súper lejos verdad eh, geográficamente pero cuando estudiamos estos eh, virus eh, según las condiciones ambientales donde ocurren en el espacio ambiental vean que hay una similitud en las condiciones que utilizan ¿verdad? Eh, y finalmente, algo que quiero explicar antes de seguir con la interpretación de los modelos en espacio ambiental, es el equilibrio ecológico. Este aquí es un, bueno, este es el background, temperatura, precipitación, lo clásico, y después eh, este es el nicho de, de una especie, esta es eh, una especie inventada. Pero sirve para saber que, por ejemplo, estas son las condiciones que la especie tolera, pero tal vez solo ocurre en estas zonas azules, solo está presente en estas zonas azules. Que en este mapa estaría aquí, las zonas azules aquí, todo el background, toda la parte gris. Puede ser invasora en estas zonas rojas porque son parte del nicho, ¿verdad? Son habitables, son idóneas para la especie, pero la especie no las ha usado todavía. Y aquí, la zona verde, puede que la especie también sea parte de su nicho, pueda llegar, pero no hay porque hay depredadores o haya otra competencia o un factor biótico que no deja que la especie llegue ahí, ¿Ok? Cuando la especie puede usar esto, puede usar esto, pero además eh, puede que no ocurra, en, no esté presente en unas condiciones ambientales simplemente porque estas condiciones de, de clima de aquí no existen en mi zona de estudio o en el tiempo en donde yo estoy haciendo el estudio, ¿ok? Entonces yo no puedo terminar de estimar completamente el nicho de la especie porque no tengo estos valores por eso van a ver muchas veces que los modelos de nicho tienen unas formas raras imagínense este, esta nube azul versus el ideal elipsoide que yo debería ver ¿verdad? entonces hay que tener claro por qué tengo estas formas súper raras de mi, de, de mi reconstrucción de un, de un nicho ¿verdad? entonces cuando al fin puedo llenar todos estos vacíos porque están los climas porque la especie puede llegar es cuando tengo equilibrio ecológico, ¿verdad? La especie ha ocupado todas las condiciones ambientales que son ideales para, para la especie. Bueno, entonces pues ahora sí, vamos a ver el modelo, un modelo de nicho. Momento, momento. Antes de ver el modelo de nicho, tenemos que saber qué nicho es el que estábamos modelando, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el background, ya saben cuál es el nicho fundamental, cuál es el nicho realizado, y básicamente el nicho fundamental siempre va a ser... Una generalización de las tolerancias ambientales de la especie, ¿verdad? Sin agujeros, completo. Y el nicho realizado puede tener una forma rara, porque no sabemos qué condiciones hay disponibles y qué condiciones puede llegar la especie, y aunque puede llegar, si las puede usar o, o no hay recursos o hay competidores, ¿verdad? Entonces, claro, la pregunta ¿Qué es lo que estamos modelando? ¿Cuál de esos nichos estamos modelando? Y si ustedes tienen claro eso, la interpretación va a ser mucho más fácil. Ya con datos, ya no se ve tan, tan bonito como el, el dibujo que les mostré antes, sino es una figura ya un poco más multidimensional como esta de aquí, de un nicho fundamental versus un nicho realizado, ¿verdad? Pero vamos a utilizar datos de temperaturas reales, precipitación real y una especie que nos vamos a inventar eh, y vamos a hacer un modelo de nicho a partir de esta especie ya vimos que este es el nicho fundamental pero tal vez no tengo climas, aquí hay un agujero porque estos vean que no tengo datos de background, no tengo puntos negros aquí entonces este es eh, eh, puede ser el nicho fundamental pero como los datos no existen en mi zona de estudio pues bajo de, de, de, de nicho y ya le llamo a este nicho el que sí existe ¿verdad? Es el subconjunto, una parte pequeña del nicho fundamental Porque solo incluye los datos que sí existen en la zona estudio Después el nicho realizado Es esa parte, del nicho fundamental en donde la especie realmente está distribuida Y pues de ese nicho realizado generalmente los investigadores No muestrean completamente todos los sitios Y no pueden reconstruir completamente todos los ambientes Así que solo tenemos una muestra disponible con esa muestra disponible es que yo tengo que ver qué es lo que estoy reconstruyendo, ¿verdad? Si, si mi modelo busca reconstruir el realizado el nicho existencial o el nicho fundamental. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que tenemos que tener claro. A partir de mis muestras, ¿a qué le, a qué le, a qué le apuntamos? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un, unos modelos utilizando este set de datos de aquí. De, de este nicho existencial, nicho realizado. Pero voy a ir cambiando de algoritmos. Voy a mostrar bastantes algoritmos, ¿verdad? Entonces, este es el existencial, son los puntos rojos. Voy a usarlos todos. Y este es el nicho realizado. Los puntos azules, voy a usarlos todos. Para reconstruir el nicho existencial o fundamental, digámosle. Y el nicho realizado, ¿verdad? Entonces, de los modelos que vamos a utilizar, hay muchos tipos de modelos. Eh... Pues digamos que estos son los datos. Hay modelos como los de Bioclim, que hacen una caja que, que muestra los rangos de tolerancia a la especie. Los eh, modelos de elipsoide, como Niche A y Range Bagging, en donde pues, ya suavizan un poco Bioclim y ya se ajusta un poco más de los datos. Los modelos como polígonos convexos o poliedros que dan Niche A, que ya se ajusta mucho más. Y otros que se superajustan, como pueden ser los hipervolúmenes o marble que incluso detectan agujeros porque se, reflejan, se ajustan mucho los datos. ¿verdad? Son muros superajustados. Entonces vamos a ver cómo se miran esos. Y nosotros hicimos una evaluación, hicimos una crítica a este paper eh, de, proponiendo estos métodos, porque ellos decían que eran buenos para reconstruir nichos fundamentales. Entonces nosotros dijimos que en, en función de la teoría que hay, no tiene sentido, que los nichos fundamentales hay que usar modelos un poco más simples, ¿verdad? Que no se ajusten tanto a los datos, porque en realidad los datos son súper mentirosos muchas veces. Ellos respondieron que, que, que igual que si los datos eran súper buenos, sí se podía reconstruir un nicho fundamental a partir de los datos, pero nosotros les volvimos a decir que, que los datos en la vida real no eran tan buenos, ¿verdad? Entonces que, que era peligroso decir que utilizábamos hipervolúmenes para reconstruir eh, nichos fundamentales. Pero para, para este ejemplo lo que les quiero mostrar es que un nicho, sem, un modelo de nicho sencillo utilizando un modelo lineal eh, con función cuadrática, por ejemplo, con los datos del nicho fundamental, vean qué bonito reconstruye ese elipsoide, diciendo que lo más ideal está en las zonas rojas y menos ideal en los bordes tenemos algo muy parecido, un buen, buen acercamiento a ese nicho fundamental. Si utilizamos solo los datos de estos puntos azules, que son nichos realizados, logra ese modelo simple eh, utilizar eh, o, o predecir bastante lo que, lo que yo podría generar cuando tengo todos los datos. Cuando utilizo otro algoritmo, un hipervolumen, por ejemplo, Vean que ya se sobreajusta más. Me dice que aquí donde tengo más puntos es donde está más ideal. Y aquí eh, detecta agujeros. ¿verdad? Deja algunos puntitos afuera. Cuando utilizo menos datos, los datos del nicho realizado. Por acá, con este algoritmo de hipervolúmenes. Completamente distinto. Ya no alcanza a predecir nada acá porque no tengo datos. Y dice otra vez, lo más bonito, lo más ideal para la especie es donde más hay datos. Entonces... Eh, vuelvo a utilizar un modelo hipervolumen Marble que este es incluso más, se sobreajusta más a los datos y vean que me predice bien una, un clúster grande aquí donde tengo más puntos cuando uso todos los datos cuando uso menos datos ya solo predice menos condiciones súper ajustado a los datos, ignora algunos outliers verdad, eh, entonces, aprendo, estoy aprendiendo muy poco de un modelo como estos, en donde casi que me muestran lo mismo que me muestran los datos, ¿verdad? No, no, no, no llena ningún vacío de información. Después tenemos Maxen, al utilizar por default, o sea, dando, sin modificarle nada a los parámetros, me dice que está muy, muy adecuado aquí en el centro y menos a los afuera, pero también predice que esto debería ser parte del nicho de la especie, ¿verdad? Cuando utilizo menos datos, pues ya tengo que aquí donde hay más datos es donde es lo ideal para la especie, donde es más idóneo, ¿verdad? Lo que demuestra que se está sobreajustando a, a los datos también y no me predice nada donde no hay datos, ¿verdad? Si Utilizo Maxen con la función cuadrática, tiene mucho sentido para re, eh, reconstruir respuestas de las especies en una forma gaussiana, por ejemplo me dice que eh, las zonas más ideales van a estar aquí en los extremos y poco ideales por acá, lo cual no tiene mucho sentido y eh, realmente no puedo explicar por qué Maxen está teniendo este resultado. Eh, pero generalmente los modelos de nicho no los estamos viendo aquí. ¿verdad? Entonces ustedes puede que vean en la literatura modelos como este con estos resultados que tal vez no tienen ningún sentido si los vemos en el espacio ambiental. Pero si hacen el mapa, tal vez el mapa sí se ve bonito y hacen su publicación. Pero, pero por eso es necesario verlos aquí, espacio ambiental, porque nos da más información. verdad Voy a volver con, con la comparación de los modelos de hipervolúmenes como KDE de, de, de Blunder y Marble de, de Chao. Eh, básicamente es un análisis del de Blonder, es un análisis de densidad, y, y el de Marble de Chao es un análisis de clusters, no más que en espacio ambiental, ¿verdad? Y aquí es como se ven los resultados para una, una especie acuática, y eh, son dos distintos niveles de ajuste, súper ajustados y menos ajustados los modelos, dos distintos uh, umbrales que se utilizaron y este, solo para mostrarles cómo se ven en el espacio ambiental ¿verdad? Eh, cómo ellos detectan o ignoran las, las outliers en este modelo verde las está incluyendo y está interpolando bastante KDE eh, genera más agujeros eh, y tiene una esto, esta forma como cuadrada en eh, el espacio ambiental está un poco más redondo pero es para que vean cómo Cómo difieren los modelos y qué es indispensable verlos en el espacio ambiental, ¿verdad? Eh, pero, eh, bueno, este es, este es el leishmaniasis, es un parásito. Y esta es la distribución en todo el mundo. En gris es el background. Y este es en el espacio ambiental. Entonces, vean aquí, lo que yo entiendo es que aquí tengo más puntos. Tengo unos outliers por aquí. Pero la especie no le gusta el frío. Que es temperatura. No le gusta venirse para acá. Porque aunque hay. No, no, no, no tengo muchos casos aquí. verdad. Lo que no estoy seguro. Es que la temperatura del mundo termina aquí. Ya no tengo más temperatura para acá. Entonces no sé si la especie. Realmente le gustaría ir más para acá. Ahí, ahí está bien ajust bien, Bien pegada aquí al borde. Entonces cuando los modelos. Los hago y hago modelos para clima del futuro y los climas futuros si sí tienen climas aquí muchas veces los modelos no saben qué hacer y pues predicen locuras ¿verdad? entonces vamos a ver cómo se verían los resultados en el espacio ambiental de un modelo calibrado con datos del presente y proyectado a climas futuros en donde se calcula que va a haber más eh, cambio climático incluyendo eh, calentamiento global aquí ¿verdad? Esto no es nuevo, esto fue propuesto por Williams y Jackson en el 2007 y básicamente ellos ven en este grupo de árboles que la especie no le gusta aquí porque aunque hay, no, no está por aquí, pero aquí no pueden decir nada porque simplemente aquí se cortan los climas de, de Norteamérica, ya no hay más disponibles estos climas, así que no se sabe si la especie puede tolerar o no. Y ya depende el investigador si quiere que los modelos predigan ahí o no, ¿verdad? Esto es súper importante porque miren todo lo que predicen de, de incertidumbre, todos los modelos que hay, ¿verdad? Muy caliente, más frío, este es, uh, todos los, los modelos según distintas emisiones, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucha incertidumbre en el cambio, para el cambio de, en el clima futuro. Lo que nosotros hicimos con Chao y Feng, eh, un proyecto liderado por eh, Mónica es son estos nichos fundamentales, de especies virtuales y estos nichos realizados con los que generamos los modelos y estos fueron los resultados vean cómo en climas distintos la especie reacción los modelos reaccionan a, a predecir por ejemplo, utilizando árboles de regresión estos son seis modelos de árboles de regresión y vean cómo la eh, modela mucho más de lo que yo le alimenté al modelo que son las zonas oscuras los nichos realizados ¿verdad? Cuando utilizo Maxen Default, eh, miren las locuras, predice que en zonas donde ambientes no habían en la zona de calibración, eh, predice eh, más allá de lo que yo le alimento al modelo, ¿verdad? Mucho más allá, eh, muchos uh, volúmenes de magnitud. Eh, esto puede reflejarse como predicciones de invasiones... Muy dramáticas o que la especie va a expandirse frente al cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Y es que eh, generalmente nosotros solemos ver los modelos estos solo en el espacio geográfico. Entonces vale la pena ver cómo están mis datos y cómo está el modelo según un espacio ambiental. Marvel, que es este algoritmo que vimos hace rato que sobreajusta, tal vez no es una locura utilizaros frente al cambio climático porque es un, dato, un modelo que se ajusta bien los datos y no me predice que la especie vaya a sobrevivir en condiciones, por ejemplo, mucho más calientes que en donde ocurre actualmente. Finalmente, eh, lo que quería yo para cerrar este, este video es que hay que definir claramente qué es lo que estamos modelando, el fundamental o el realizado, ¿verdad? Si no tienen claro esto, la evaluación y la interpretación pueden estar malas. Es muy peligroso. Hay que tener en claro que puede que no estemos trabajando con una especie que tenga nicho eh, eh, ecológico, un equilibrio eh, con su nicho ecológico, es decir, que no haya llenado completamente el nicho fundamental. Entonces, eso está muy de la mano con la calidad de las muestras, que no van a estar reflejando el potencial de la especie. Entonces, a veces, eh, modelos que sobreajustan no van a ser recomendables, ¿verdad?, eh, además, es indispensable interpretar los modelos en el espacio ambiental. Eh, aquí, si ustedes se dieron cuenta, eh, hice lo posible por no mostrarles mapas. Los mapas son ya para la versión final y hay muchas preguntas ecológicas que yo puedo tener que ni siquiera... voy, voy a hacer mis modelos de nicho, pero tal vez nunca necesito utilizar los mapas para responder mi pregunta. Entonces, eh... Yo, yo recomiendo mucho para ustedes que están comenzando, pues en, eh, siempre modelar e interpretar los modelos, diseñar sus estudios eh, visualizando los datos en espacio ambiental. Finalmente, pues eh, muchas veces eh, cuando ya limpiaron sus datos, generaron su modelo y lo visualizan en el espacio ambiental, se van dar cuenta de que tal vez no es posible generar un buen modelo. Tal vez los datos no son muy buenos. El, no, no hay un algoritmo muy bueno o que pueda responder su pregunta, o no hay variables ambientales buenas para su pregunta, ¿verdad? Entonces, es, es eh, para tener en cuenta, porque van a ver... Yo no recuerdo haber visto un, un modelo de nicho en donde las, los autores han dicho fue, fue imposible hacer un modelado de la distribución potencial, por ejemplo, ¿verdad? No es, no es algo que estemos dispuestos a aceptar como comunidad, entonces... Creo que es un buen hábito empezar a reconocer que puede que simplemente no podamos reconstruir los nichos fundamentales de algunas especies para algunos de los datos que tenemos, ¿verdad? Y hace falta más esfuerzo, más eh, trabajos de experimentales eh, en el laboratorio para ver tolerancias y fisiología, ¿verdad? Muchas gracias. Y este es mi correo y mi Twitter para, para si me, me quieren hacer alguna pregunta. Hola a todos, eh, estoy Luis Escobar, aquí presentando para el curso de modelamiento de hecho ecológico del Biodiversity Informatics Training Curriculum. Y eh, esta presentación es, es corta, es sobre pruebas de hipótesis en G y en E, siendo G la dimensión geográfica y siendo E la ambiental, viene de, de environment, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo este paper que me gustó mucho. Es de Anderson y Rado, Rado Sable. Eh, donde hablan de cómo hacer mejores modelos de Maxent. Y eh, básicamente ellos eh, explican cómo utilizar eh, mediciones de ajuste del modelo para identificar cuál es el mejor modelo. En su estudio utilizan, eh, vamos a ver, eh, seleccionar eh, los mejores datos y para detectar sobreajuste y eh, la complejidad óptima, se menciona también. Entonces, eh, aquí me, eh, ellos dividen su área de estudio en esto, ABCD, a, y le dan al modelo distintas cantidades de, de, ocurre, de puntos de presencia, que son estos puntos negros, le dan la cantidad A, la cantidad A más B, la cantidad A más B más C, y pues para predecir eh, el restante de los, de los puntos que no se utilizaron para calibración. este Y todo el diseño es, del estudio está desarrollado en, en este mapa que vemos aquí. Eh, algo que, bueno, la conclusión final fue que el, la mejor, la mejor capacidad de los modelos fue al partir los datos eh, y ir modificando los valores de eh, regularización, ¿verdad? El, La partición de datos fue algo que no se explica en esta presentación, pero hicieron varios métodos para cómo ir dividiendo datos en calibración y evaluación. Los resultados finales son eh, este... Mapa de la izquierda que dice que hay sobreajuste porque se predice muy poquito. Que son estas zonas rojas, son muy pocas. O zonas verdes. Y el lado de abajo, la figura D, muestra más áreas de verde, ¿verdad? La pregunta aquí, y a mí me gusta este, este estudio porque yo estaba iniciándome en este campo y dije, ¡Ja! Ha, hay algo que no entiendo aquí. Y ya me empecé a meter más. Y ya fue como ya eh, aprendí un poco a interpretar los modelos. Y la pregunta aquí es: ¿mejor, mejor, mejor qué? ¿Mejor para qué? ¿O, o qué es lo que qué es lo que estaban finalmente midiendo? Tal vez todos estos cuatro mapas están buenos. Tal vez un, el, el que predice muy poco es el mejor. Tal vez el que predice mucho. Por ejemplo, si yo quiero ir a muestrear. Eh, Tal vez me interesa el que predice menos, el, el que está sobreajustado, porque me da exactamente a dónde tengo que ir. Eh, me dirige mejor, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a estar discutiendo el, el cómo evaluar modelos eh, según mi pregunta, ¿verdad? Pero para eso quiero regresar un poquito de qué es una hipótesis, porque esta plática se habla de, de evaluar hipótesis. Y las hipótesis van de la mano de tener una pregunta, que ustedes tengan una pregunta científica, ¿verdad? Cuando ustedes tienen súper clara su pregunta científica, tienen que ir a leer un montón de papers, un montón de libros, a hablar con expertos. Y ya más o menos tienen que tener una idea de que, cuál va a ser la respuesta que van a tener a su pregunta. Una vez terminen su tesis, terminen su estudio, ya tienen que tener como una, una idea una pista de qué es lo que van a ver ustedes al terminar su estudio esa pista, esa idea de lo que esperan ver esa va a ser su hipótesis ¿okay? entonces dependiendo de mi pregunta va a ser mi hipótesis y muchas veces lo que no tenemos claro cuando hacemos estos modelos es que no tenemos pregunta ¿verdad? yo les voy a dar un ejemplo en donde utilicé los mismos datos con eh, el mismo el algoritmo ¿verdad? vamos a ver qué pasa y este es, yo mostré en un, una presentación anterior que era equilibrio, equilibrio básicamente va a ser eh, cuando yo tengo eh, mi especie ese es el nicho fundamental, pero a veces la especie no utiliza todo el nicho fundamental solo utiliza partes por ejemplo algo como esto, verdad? o tal vez la mitad del nicho, o tal vez 75% del nicho, verdad? cuando utiliza todo está ocupando ya todos los ambientes pues le hablo que tengo alto equilibrio ecológico o poco equilibrio ecológico entonces nosotros estuvimos evaluando Maxent default, el mejor Maxent según los parámetros de regularización que se hablan en el paper anterior y eh, Maxent según lo que yo pienso que es lo mejor lo que yo pienso que es lo mejor es que las especies van a tener una respuesta gaussiana ¿verdad? a los climas eh, y entonces va a ser una respuesta cuadrática, ¿verdad? Quiero que se ajuste bien a, mi, a mis datos, así que le doy un valor muy bajo de regularización. Básicamente con el Max and Default, eso es lo que vemos. Cuando solo tengo esta cantidad de datos, me va a dar los mayores valores de idoneidad donde más tengo datos, ¿verdad? Esta zona. Y aunque vaya cambiándole yo los parámetros de regularización. Del, aquí va del 1 al 10. Yo voy a ver diferencias en el ajuste, ¿verdad? Valores muy bajos van a dar menos valores idoneidad alto. Y cuando voy subiendo eh, la regularización, me da más valores de idoneidad. ¿Sí? Ok. Esto es con eh, valores li, con, con eh, función lineal. Y realmente son los modelos no muy útiles biológicamente. Esto es con INGE. Eh, otra vez está un poquito difícil de interpretar biológicamente, no hay mucho efecto eh, eh, después de un valor de regularización mayor a 5, por ejemplo. Esto es con product, donde se multiplican dos eh, variables, y otra vez no tiene mucho sentido biológico, cuando sabemos que los valores de DNA más altos son rojos y deberían de estar cerca del... Idealmente cerca del centroide del nicho fundamental, ¿verdad? Cuando uso cuadrático, básicamente no importa el parámetro de regularización y siempre, a pesar de que le doy solo estos datos, muy poquitos datos, va a reconstruir el nicho completo y va fundamental completo y va a identificar las zonas de idoneidad en función de esta inercia que tienen los datos, ¿verdad? Entonces, cuadrático en este caso tuvo mucho sentido. Y eh, bueno, este es Threshold, otra vez, solo para que vean cómo es de sensible Threshold a los diferentes valores de regularización. Ya después de, de, de los valores altos no cambia mucho, pero dentro eh, del 1, del 0 al 3 es, es muy sensible. Después Linear en Quadratic, eh, ya Quadratic ya no logra predecir alta idoneidad aquí al centro del nicho fundamental, sino que predicen el centro de los datos. Y este es eh, Linear my Threshold, otra vez, eh, súper sensible los primeros valores. Eh, des, eh, este es quadratic y Threshold, me da valores de neodinidad aquí bien raros en, este, en esta zona central de aquí. Product y Threshold. Y ya cuando aumento la cantidad de datos disponibles, cuando doy la, el 50% del nicho fundamental de la especie para los datos, voy a tener algo como esto. Eh, cuando es eh, default verdad, me, me tira que aquí es las zonas de mayor idoneidad y cuando hago un, un modelo buscando el mejor ajuste con muchas combinaciones de features y muchos valores de regularización en este caso nosotros probamos más de 2000 combinaciones realmente no hay muchas diferencias entre el default y el mejor ¿verdad? Eh, y aquí otra vez, cuando le doy la mitad de los datos, eh, puede reconstruir completamente el nicho fundamental y me indica que la zona de mayor idoneidad es eh, en las zonas centrales del nicho fundamental, consistente con lo que proponen eh, eh, Martínez Meyer y colaboradores en el 2012. Cuando ya tengo más datos, ya el 75% de lo, del, del nicho está ocupado, tres cuartos, pues... Eh, otra vez, el mejor modelo es muy similar al modelo de Folder Maxen. Y de nuevo consistente que mientras más eh, aumento, no hay cambios importantes si utilizo solo cuadrática, ¿verdad? Porque me vuelve a reconstruir todo el nicho fundamental de la especie y me vuelve a decir que el centro va a ser la zona donde yo esperaría tener los mayores eh, valores de idoneidad. Cuando le doy todos los datos un modelo default va a lograr reconstruir más o menos lo que yo espero el, el mejor modelo, aquí sí tengo diferencias, el mejor mo modelo es, tiene más sentido biológico y el modelo cuadrático es muy similar al modelo que yo tenía cuando tenía los menos, la menos cantidad de datos, un cuarto de los datos verdad entonces Future Quadratics ayuda a reconstruir bastante bien los nichos fundamentales eh, cuando al menos en especies virtuales eh, que tienen una forma elipsoidal o una respuesta gaussiana a sus, a sus variables ¿verdad? mientras menos eh, mientras más, si tengo muy buenos datos eh, buscar el, best, el mejor maxen según parametrización tiene sentido y, y usar maxen default eh, pues simplemente va a ser bueno si mis datos son buenos ¿verdad? bueno pero ya estuvimos viendo cómo se ajusta Maxent, cómo se ajusta a los, a los datos. Esto es un algoritmo, hay muchos más. Solo pongo el ejemplo porque es el más famoso. Eh, y lo que quiero hablarles ahora es la idea de ajuste versus predicción. Eh, y en ajuste, digamos, yo tengo mi temperatura, mi variable ambiental. Tengo la respuesta de la especie, puede ser en abundancia, idoneidad, sobrevivencia, lo que ustedes quieran hago mi modelo y pues empiezo a medir a medir la variabilidad que hay entre mis observaciones hacia el modelo, ¿verdad? Mido eso y pues ya estimo likelihood, puedo estimar y eh, AIC, por ejemplo, para ver para ver cuál es el modelo donde se pierde menos información y seleccionar el modelo que menos pierde información. Eh, y utilizo todos los datos para eso. ¿verdad? Cuando estoy buscando un modelo predictivo, eh, pues tengo que tomar un poco de esa información para ver si el modelo la predice correctamente después. La forma de tomar esos datos es que tengo que buscar que sean independientes. ¿verdad? Y muchas veces ustedes van a escuchar de algo que se llama cross validation, validación cruzada. Que muchas veces no les asegura que los datos van a ser independientes. Entonces está peligroso usarlos. Eh, hago mi modelo y ya después le vuelvo a poner los, los, los, los datos que yo no sé para calibrar. Y veo si ese modelo los predice bien y no. O no, ¿verdad? En estas dos ajustes versus predicción, en esas dos evaluaciones, mi pregunta es completamente distinta. Entonces... Imaginemos que tenemos este mapa binario. Esta es eh, la distribución de un zorro en Chile. Y pues hice este modelo de Maxent muy bonito, y, y pues quiero evaluarlo. Entonces, cuando tengo evaluaciones binarias, podemos tener un escenario como este aquí, muchos puntos. Entonces, lo que hice fue limpiarlos, eh, los partí en evaluación y calibración, ¿verdad? Eh, A versus B. Y eh, en más o menos, teóricamente, lo que espero es que, voy a calibrar mi modelo y por ejemplo aquí voy a calibrarlo con estos datos y voy a evaluarlo con las estrellitas ¿verdad? entonces voy a enfocarme en una zona de las estrellitas y voy a tener algo como esto donde el modelo tal vez va a predecir donde hay puntos va a predecir zonas donde no tengo puntos y voy a tener un puntito afuera en este ejemplo el modelo está bueno porque considerando toda el área que yo tengo me lo predice mejor que al azar voy a tener este otro escenario tengo puntos de evaluación aquí. No los usé para calibrar el modelo. El modelo lo predice súper bien, súper ajustadito aquí. No, no, no, no sobrepredice área. Es un pre, modelo, modelo bueno. ¿verdad? Este aquí es un modelo bueno. Solo uno quedó afuera. De los 10 puntos que yo tengo, uno queda afuera. Y aquí, tal vez es un modelo malo. De los 10 puntos solo me predijo uno, ¿verdad? Eh, aunque depende de la métrica, hay unas métricas que pueden ser sensibles que con poquitos puntos que ustedes predicen ya les dice que está bueno. Este también puede que salga malo porque toda el área la predice como, como que es adecuada y todos los puntos pues los predice como es adecuado. Entonces aquí está muy difícil diferenciar si es bueno o malo el modelo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, puede ser que este modelo sea, esté correcto. Eh, entonces... Es muy complicado saber qué métrica usar para diferenciar buen bien entre qué modelo es malo y qué es bueno. Porque imaginémonos que esta especie es súper generalista, pero yo solo tengo pocos datos. Pero cuando la especie tenga oportunidad va a distribuirse en todo esto. ¿verdad? Entonces, lo ideal es tener algo como esto, en donde por, por ahí puedo tener algunas pérdidas de buenas predicciones, eh, pero el modelo, lo que significa que el modelo puede estarse ajustando mucho, pero ya me da más información porque esto me da poca información. ¿verdad? Aquí me dice específicamente dónde yo debería encontrar y es exactamente lo que está pasando. Otra vez, eh, entonces estos test binoviales puedo tener escenarios como estos. Un modelo está prediciendo exactamente dónde va a pasar datos independientes que yo, que yo no usé para calibrarlo. Este 50-50 predice bien del 50% del área, entonces no es mejor que al azar. Este tampoco es mejor que al azar. Y pues esto está bueno, ¿verdad? Entonces, como nosotros lo aplicamos, lo que puede, cómo podemos aplicarlo nosotros es eh, utilizar esta... Eh, eh, ideas de reconstruir el nicho ecológico de una especie y compararlos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estábamos comparando el, el nicho del virus con el nicho del reservorio, murciélago versus un virus, Utilizamos una serie de variables ambientales y queríamos ver la hipótesis nula de que eh, si los nichos eran similares, si no podía yo distinguirlos. Aunque la alternativa era de que no, que pues no son iguales, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hicimos fue utilizar datos de cada uno de las especies. Y pues eh, para validarlo hicimos exactamente lo que les estaba mostrando antes. Calibré con estos datos de aquí, aquí... Y no utilicé estos datos de aquí del centro. Lo mismo aquí. No más que aquí partí los datos distintos. Usé esto, esto y esto. Y los validé con esto y esto. ¿Verdad? Entonces, diferentes formas de partir los datos. Y pues ya hicimos los modelos. Vimos qué puntos caían dentro. Y ya nos dimos cuenta que los modelos eh, predecían mejor que al azar. Entonces, predictivamente, muy buen modelo. Y ya los podíamos usar entonces para comparar entre las especies. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los puntos cayeron donde eh, habíamos predicho con datos, datos diferentes. Lo que la tendencia ahora, entonces, ese es un estudio 2013, lo que ahora estamos tratando de, de implementar es hacer estas evaluaciones, pero no hacer la división de los datos en el espacio geográfico, sino tratar de irnos al espacio ambiental, y hacer las divisiones de los datos en el espacio ambiental, que creemos que es, va a ser mucho más eh, desafiante para los algoritmos. ¿verdad? Como ejemplo, pues es un, un estudio que hicimos, la, básicamente queríamos ver zonas de conservación de un zorrito. Y dijimos, bueno, ¿dónde, dónde, ¿dónde conservamos el zorrito? Porque hay muy pocos, entonces queremos irlo, ir, ir a encontrarlo. Difícil la pregunta, hay que, hay que, hay que, hay que eh, clarificarla un poco, ¿verdad? Para conservar, pues, quiero conservar lo, todo lo posible, ¿verdad? Más, más es mejor. Pero para ir a encontrarlo, pues, no necesito un modelo un poquito más ajustado. Entonces son, eran preguntas distintas y para eso necesitamos evaluaciones distintas. Entonces originalmente tuvimos modelos como estos. Este es Maxent, y aquí pueden ver las zonas más ideales, en rojo, donde hay más datos básicamente. Y estos es eh, Niche A, utilizando centroides de nicho, y me dice que estas son las zonas más ideales para la especie. Entonces, son muy distintos, pero ojo, los dos modelos están súper bien. Los dos modelos tienen mucho, mucho sentido y simplemente es, depende qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para diferenciar entre estos dos modelos? Pues, pues, comparémoslos, evaluémoslos. Eh, el asunto es que no sabíamos cuál era mejor y, no, y teníamos que evaluar ajuste y predicción. Eran dos cosas que nos interesaban. Entonces dijimos, entre ajuste y predicción, mmm, pre, prefiero predicción, ¿verdad? Porque para ajuste capaz que ya ni necesito hacer un modelo, solo re, re, hago algo muy descriptivo de estos datos. ¿verdad? Entonces nos quedamos con predicción, pero en general usamos un montón de métricas eh, que están descritas con detalle en el paper, eh, incluyendo dos métricas que nosotros proponemos, dos métricas nuevas. Lo interesante aquí es que hay una población en el norte, eh, una población en el sur, esta fue la primera que se describe, la escribe Darwin, Charles Darwin, Después se encuentran unos zorritos por aquí y más recientemente estos, pero estos fueron reportados los últimos cinco años. Entonces, tomamos estos datos y no los usamos para calibrar los modelos porque son los más nuevos. Entonces, los calibramos con, con, con los datos del sur y del norte y los, los evaluamos con los datos del centro. Esta es la distribución de esas poblaciones en el espacio ambiental. Y si agregamos una variable, una tercera variable, vemos que eh, más o menos está la distribución de las especies, ¿verdad? Ocurren en diferentes condiciones ambientales. Para no hacer la larga, aquí quiero mostrarle los resultados. Eh, este es el eh, nicho eh, que nosotros consideramos que es lo más eh, acertado eh, para un nicho fundamental de esta especie usando todos los datos estas son las tres poblaciones y esto de aquí es el background, los puntos grises, quito los puntos de background y solo quiero mostrarles los modelos, este es el modelo lineal generalizado, en azul todo lo que cae afuera del elipsoide y en rojo todo lo que cae adentro, lo de afuera lo voy a llamar extrapolación, porque por ejemplo hasta acá tengo datos, pero miren que un modelo lineal generalizado me está prediciendo muy lejos de la temperatura, la última temperatura observada, ¿verdad? Los árboles de regresión, los machine learnings, tengo que no predice nada en el medio, ¿verdad? Los datos de evaluación que yo tenía originalmente no los predice, aunque yo ya sé que van a estar ahí. ¿Por qué? Porque se sobreajusta a lo observado. Después tengo Maxent y lo, veo algo bien interesante, es que mejora mi interpolación comparado con este hoyo de aquí, llena el hoyo, pero extrapola mucho. ¿verdad? Imagínense, mi última observación estaba en estos valores ambientales y Maxent predice hasta acá. Después tengo GARP, que GARP tiene un comportamiento muy similar al de Maxent, si, sin incluir esta eh, sobrepredicción acá. tenía Maxent. Y después eh, un hipervolumen como es eh, eh, estimación de kernel en el espacio ambiental de Blonder, pues es muy similar a los árboles de regresión, sobreajusta donde tengo datos, ¿verdad? Es muy descriptivo, muy sobreajustado, poco predictivo. De aquí tengo niche A, que se sobreajusta, pero también llena y tiene mucha interpolación. Entonces, bastante bueno en predictivo, ¿verdad? Buenos para predecir Niche A, modelos de eh, lineales y Maxent, ¿verdad? Muy buenos para reconstruir los datos, pero pocos para, para ajustarse a los datos, pero muy malos para predecir los árboles de regresión y el Kernel Density Estimation, eh, que es un hipervolumen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso, este es el paper, entonces, y vamos a ver ahora en forma de mapas. Este es el mapa de Niche A. Estos son los puntos que no usé. Estos son de evaluación, los cuadros negros. Y vean cómo se ve un mapa binario y un mapa eh, continuo. Cómo se ve para GARP. GARP eh, pudo predecir bastantes puntos, ¿verdad? Cómo se ven árboles de regresión. Pues ya ven que los datos independientes no predicen nada porque se sobreajusta mucho, ¿verdad? Eh, modelos lineales generalizados predice todo, básicamente no estoy aprendiendo nada, verdad Maxent predice todo básicamente no estoy aprendiendo nada, yo les mostraba anteriormente que Maxent tuvo muy alta extrapolación entonces eh, dato eh, bastante peligroso, ¿verdad? modelo bastante peligroso y kernel density estimation, muy parecido a los árboles de regresión, se sobreajusta los datos y no puede, no tiene capacidad de predecir datos um, de presencia independientes cuando hacemos la división en el espacio ambiental. Entonces, básicamente, eh, si ustedes definen qué es, cuál es, qué van a modelar, si el nicho fundamental o el nicho realizado, pues tienen, tienen que ir definiendo ya, les di unas ideas de qué algoritmo usar, pero también qué métricas usar, ¿verdad? Yo les recomiendo que visiten ese paper y que, y que pues vean qué métricas hay disponibles. Porque una de las métricas que proponemos es medir esta cantidad de extrapolación que tiene Maxent, que es muy bárbara comparada con Niche ah, que extrapola pero muy poco o que Garp que, que extrapola pero muy poco eh, o árboles de regresión que no predicen nada en el medio no interpolan, solo hacen estos clusters igual que KDE eh, pero que modelos lineales generalizados sí interpolan bonito entonces lo que hicimos fue diseñar una métrica súper sencilla yo tengo mi modelo eh, de, perdón, tengo los, los, los puntos de ocurrencia establezco un centroide y un margen ¿verdad? y después veo la predicción que serían los valores rojos ¿cuánto extrapola mi modelo? ¿verdad? imaginemos entonces que el elipsoide sólido de datos negros es lo observado y que el elipsoide gris es mi modelo puede ser maxen, puede ser lo que sea y vean que de lo observado me predice muy lejos. Extrapola mucho. Pero también puedo medir interpolación. Que es lo azul. Que son cuántos datos caen dentro de ese elipsoide. Observado y de ese elipsoide del modelo. Entonces no es lo mismo tener 10 puntos fuera. En el margen. Que tener 10 puntos fuera incluyendo unos muy lejanos. ¿verdad? Porque... Eh, va a ser un modelo, como vimos anteriormente, que va a ocupar toda el área de estudio. Entonces, interpolación y extrapolación son dos valores que deberíamos de empezar a considerar cuando evaluamos los modelos. Y estos eh, índices que, que proponemos, que es eh, índice en el espacio ambiental 1 y 2, que ven la cantidad de extrapolación y e interpolación, aquí vemos que eh, modelos lineales y Maxen extrapolan mucho e interpolan mucho. Los árboles de regresión, como tienen clústeres, ellos ni extrapolan ni interpolan. Así que algo en el medio, GARP, Niche A, podría ser algo que, que puede ser conveniente dependiendo de su pregunta y de la hipótesis que estén buscando. Lo mismo para la, que esta, la métrica 2, donde vemos cantidad de, de extrapolación y e índice de similaridad que es qué tan lejos extrapola y qué tan similar es mi modelo con, el modelo con los datos observados. Es un poquito de, más o menos, medir ajuste de los modelos en espacio ambiental. Eh, y básicamente aquí vemos que este, extrapola mucho eh, GARP y Maxent, eh, de, per, perdón, o sea, los modelos lineales y Maxent, y son muy poco similares a los datos observados. Mientras Niche-A GARP, eh, están muy cercanos a los datos observados, ¿verdad? Ajustan bien. Y son muy similares al, los, al modelo de los datos observados, ¿verdad? Entonces, eh, otras formas de cómo eh, diferenciar entre los mejores modelos para responder mi pregunta y, y, y mi investigación. Conclusiones, no hay una métrica mejor que otra. Las métricas de evaluación deberían elegirse según la pregunta de estudio, es decir, lo que buscamos eh, nosotros eh, responder. Y pues cada métrica tiene una cosa distinta. Unas miden ajuste, otras miden predicción, otras miden extrapolación o interpolación. Y si escogen mal su métrica, pues van a escoger mal su modelo. Y pueden estar eh, incorrectamente respondiendo su, su, su hipótesis, ¿verdad? Ejemplos de esto es que, ¿qué pasa cuando no tenemos clara cuál es, va a ser nuestra hipótesis? No tenemos clara qué es lo que tenemos que medir para responder a esa hipótesis. Pues que podemos simplemente utilizar los valores de A y C. El valor A y C, C más bajo va a estar el mejor modelo. O las medidas de, de AUC, que el valor más alto va a ser el mejor modelo. Que son, son tipos de... Comportamientos del modelador que están mal ¿Verdad? Porque es simplemente no pensar eh, ¿Qué es lo que estoy buscando? Simplemente me voy por, por valores que otros han publicado Y es, pongo esta foto aquí de una fábrica en China Que es simplemente hacer modelos por hacerlos Y más modelos mejor Y no me siento despacio ver cada uno con detalle ¿Verdad? Entonces es algo que está pasando en nuestra comunidad Y eh, entonces nosotros hicimos una crítica en Donde vemos que hay modelos que son recetas. Utilizan la misma receta para cualquier especie, para cualquier pregunta. No ven si, si quieren extrapolación, si quieren ajuste, si quieren evaluar eh, predicción. Simplemente usan AUC, usan las variables de bioclim, las 19, y pues es peligroso. Y por ejemplo, menciono varios, varios papers y pues pues leo con detalle los papers porque es peligroso estar criticando a los, a los colegas y me preocupa porque son enfermedades que, que pueden deformarte la cara o que son enfermedades, parásitos que pueden ser mortales me pongo de, con detalle a ver, bueno, qué están tratando de modelar el nicho, el nicho, el nicho y bueno, qué utilizaron, cuál fue su protocolo y pues hice ese comentario de una línea en donde hay que tener cuidado porque Básicamente usan la misma, la misma receta, ¿verdad? Altitud Slope Aspect Bio 1, Vio 19, Altitud Slope Aspect 119 y pues son modelos que al final no, no son muy informativos. Eh, publicamos eso en ResearchGate para compartirlo con los amigos, y pues los autores de estos papers, molestos, este, dicen que no leímos con, con detalle sus, sus papers y, y pues. Eh, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Eh, ellos han seguido publicando eh, papers malos y es, me preocupa mucho porque, porque yo trato de, de seguir estudiando cómo modelar mejor las enfermedades y pues haya usuarios que todavía siguen publicando sin, sin ver con cuidado sus métodos o, o ni siquiera tener clara su hipótesis, ¿verdad? Bueno, entonces les tengo un examen a ustedes a todos los, los usuarios que están viendo el, el, el, el video para ver si entendieron y a ver si ustedes ahora tienen claro lo que estuvimos discutiendo hoy. Pregunta: ¿Cuáles son las. ¿Qué, qué es lo que. Si mi pregunta de investigación es cuál es saber cuáles son las variables que mejor explican la distribución de mi especie? ¿Verdad? Eso es muy común en el movimiento de hecho. ¿Qué debo evaluar? Ajuste o predicción. ¿Ya? ¿Tiene su, ¿tiene su respuesta? ¿Listos? Pues lo ideal, yo creo, es evaluar ajuste. Entonces aquí busquen una métrica que los ayude a discernir entre el mejor modelo para identificar ajuste y poder responder su, su pregunta. Otra pregunta. Si yo quiero saber cuál es la potencia, el potencial de una especie para ser invasora en un nuevo continente, por ejemplo, ¿qué debo evaluar? ¿Ajuste o predicción? Pues yo creo que deberían evaluar predicción ¿verdad? Eh, el ajustar un modelo eh, utilizar métricas para ver ajuste pues puede que resulten modelos que van a supredecir lo que puede pasar con esta especie invasora hay varios ejemplos pero pues ya prefería no meterme en problemas así que no les voy a mostrar esos ejemplos pero hay modelos que están buscando eh, eh, predecir cómo una especie va a ser invasora evaluándola según como se ajusta un modelo a los datos, ¿verdad? Entonces, eso puede... Ya vimos algunos ejemplos aquí en Espacio Ambiental cómo se ve un sobreajuste y, pues, eh, en este caso es mejor eh, evaluar predicción, ¿verdad? Y para finalizar, pues, yo creo que es tiempo. Eh, yo... Eh, me gustan estos dos papers porque explica muy bien qué es lo que tenemos que usar para, para responder nuestras hipótesis y... Principalmente muestran que la métrica clásica es, es muy peligrosa de usar. Ya pasó una década desde que estos papers salieron. Pero créanlo o oh no, todavía se sigue usando AUCE. O sea, es, es la métrica que todos usan. Lo publican en papers de enfermedades, en Nature. Eh, eh, pueden seguir el, el, los papers de Simon Hay, h -Y, que, que muestra mucho... Eh, modelos de distribución de enfermedades usando árboles de regresión medidos con AUC entonces yo creo que quisiera animar a la comunidad a escribir algo eh, para reconsiderar que, que parece que no hemos aprendido mucho en estos 10 años ¿verdad? entonces los felicito por estar viendo estos, estos videos organizados por el profesor Peterson para pues, no seguir con, con las malas prácticas Muchas gracias y esta es mi dirección y, y mi Twitter por si quieren eh, interactuar, eh, visitar el laboratorio. Hay, hay algunas oportunidades para estudiantes de maestría, doctorado, así que eh, estén en contacto. Muchas gracias.